Hola amigos, los invito a todos a nuestro canal de YouTube donde tengo unas ideas fáciles y sencillas para que puedan realizar hermosísimos accesorios. Hola amigos, los invito a todos para que no se no, no te ves <coughs> Ideas para Ay, hermosísimas no Hola amigos, los invito a todos a nuestro canal de YouTube para que vean para que vean. ¿No? en el cual No. Ah. Sale el perro. Tú para que no. YouTube donde tengo donde hoy. No, que vean nuestro canal sencillos con unos corazones ya, es la última ya invito a todos para que ingresen a nuestro canal de vayan a nuestro canal ay, vean nuestro canal de Youtube ¿Van? ¿Cómo es? vamos para y para y para ay no Antonio no puedo